Viste que yo ya ahí les, les contesté yo que nos pasen el CSV, así lo revisamos, pero deja que me encargo yo de contestarle porque si no te van a volver loco. Dale. En realidad ya se ve a simple vista que lo que hicieron fue guardar mal el Excel uh -huh. o algo de, sí. de ese lado. Sí, entonces... Eh, y de hecho lo... no había que guardarlo de... Por ahí lo guardaron como le informamos anteriormente porque ahora nada más había que tocar el botón de guardar y ya está, no había que modificarle uh -huh. nada. ¿Sabes qué pasa? Que depende de la versión de Excel que tengas eh, sí. Te dice Si querés guardarlo Parame que te lo voy a mostrar En otra codificación Sí, ahora te lo muestro claro. eh, Lo habías mandado por mail ¿Cómo lo habíamos hecho? Parame que no eh, me acuerdo Por mail, creo Archivo carga masiva del 19 de octubre ¿Puede ser? No, eh, no no es creo eso Creo que en Drive también está me parece Parame, que... parame Voy a, el ID, le pongo número, pregunta, respuesta, respuesta, respuesta, respuesta. Eh, correcta, hay que poner solamente el 4, ¿no? Eh, el, el número de la respuesta que corresponde es correcta. Sí, igual te detecta cualquier cosa. Ahora todavía no está filtrado para que te corrijan así que puedes poner lo que quieras. En todas. si ¿sí? ah, sí, yo le doy guardar. a esta vez deseas seguir utilizando, claro. Y ahí si le mandás que sí, que... Le pongo que no. Ah, yo le pondría que sí ahí, me parece. O... Bueno, probamos. Eh, le tengo que poner dónde. Porque cuando yo le ponía que sí, me sí, eh, tiraba el error. Ese mismo que le tiraba a ellos. Ah. Pero ves, acá ves que aparece CCB delimitado por comas, ¿ves? Ok, sí. Yo lo guardo. Le voy a poner dos, así te lo comparto ahora por WhatsApp para que lo veas. Eh... Algunas características del libro se pueden perder si lo guarda como. ¿Sí? ¿Se ¿Deseas seguir utilizando este formato? Si te pongo que sí. Claro, te lo guarda pero te lo voy a modificar en teoría, no lo sé cómo. A ver, y ahora te lo voy a compartir. Tengo el WhatsApp, ¿dónde? Acá. Eh, oh, el ah, lo comparto en el Telegram, el grupo nuestro. Vale. Eh, lo guardo en documentos. Question Spanish 2. Ahí te lo pasé. Claro, ahí salió bastante bien dentro de todo. Parece que no hay... ¿Y si lo guardas sin ponerle el otro? A ver, probemos también. Cómo Probamos ahí, ahí, parame que lo vuelvo a abrir. Porque noto que en el mío, por ejemplo, anda así en esto. no Pero puede ser la versión, como decís vos. Mirá, me lo guardó también. Eh, porque ahí lo volví a abrir y me lo guardó. Cuando le puse que no. Pero me hizo un guardar como también. Claro, puede ser que una vez que lo modificaste y lo guardaste ya no te vuelva a preguntar Y eso es lo que me está pasando sí. a mí también. Bueno, mientras vos probás eso Sergio vale. tenía algunas preguntas con respecto a los, a los sprites De cómo pasártelos y de cómo, cómo hacerlos No te entendí bien la pregunta, Sergio, si es eh, eh... en qué formato sí. o del tamaño No, no, el formato eso no... Sí, supongo que PNG el con las transparencia Claro. Pero el tema es que son imágenes grandes. Yo tengo 24 imágenes. Desde que arranca la carrera, ¿no? Hasta patear. Y después de ahí tengo 17 imágenes más. Que son. O 17 de cuando hace el gol y peteja, O 17 de cuando erra el gol, ¿no? Claro. Y ¿Querés compartirlo? Y son ¿Qué? bastante grandes las imágenes. ¿Grandes en qué sentido? ¿En lo que pesan? Eh, no, no, claro. eh, el tamaño Y yo no sé qué tamaño de imagen Soporta el Godot claro no, no puedo pasar un sprite gigante Si querés mostrarlo y te tiro Un poco más de data Pero me, ya igual me lo puedo imaginar en mi mente Como una cosa Pero para ver más o menos la resolución sí. ¿En qué resolución eh, laburamos? 1920 x no, no. 1080 Ahí lo claro. que laburar Es que está eh, O sea, yo lo estoy trabajando más chico Y después lo escalo a la, lo que te tiene que ser, ¿no? Porque estoy haciendo Pero visuales. vos pensás, Sergio, que 1920 por 1080 tiene que ser todo el espacio de la pantalla, donde esté todo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, usamos la resolución como tamaño de pantalla también, entonces. Claro. Ok, si es así, entonces directamente que te, nos fijamos en el Figma más o menos cómo está el tamaño y de ahí bajamos el tamaño exacto. Exacto. Claro, eh, tendría como sí, como referencialmente tendría que quedar algo así y depende también, se puede llegar a hacer algún ajuste pero no tiene que ser demasiado porque claro, justamente claro. escalar es una cosa que le cuesta a cualquier engine digamos, como que te gasta procesamiento, no es que esté mal, de hecho una imagen grande es buenísimo, pero justamente cuando corres el juego tiene que ya estar más o menos en el tamaño casi. Ahorrándole ¿no te el laburo al... Claro, los cálculos siete. matemáticos que, que no hagan el escalado, digamos, o lo menos posible. Nos pasó en el otro proyecto, en donde todo lo que habíamos hecho lo hicimos en SBG, ¿te acordás, eh, Sergio? Sí, sí, sí. Y subimos los SBG, eran 4K y nada. En algunos teléfonos ni andaba siquiera. Claro. A ver, tengo. Chao. Eh. Sea, todavía no armé el, el, la hoja. Tengo las animaciones solamente. A ver, espera que lo estaba viendo, perdón ¿eh? Acá está, acá lo tengo. Ah, está zarpado. Estas son 24, ¿no? Después tengo Este es cuando festeja, esto era otra cosa que quería ver. El tiempo que va a tener desde que patea hasta que festeja, ¿cuánto tiempo tendría que ser? Imagínate que va a salir la pelota de ahí, la pelota yo creo claro. que eh, la pelota no puede tardar un segundo. La pelota tiene que tardar medio segundo desde el pie del pateador al arco. Bien. Y es algo que vamos a tener que ir viendo cómo queda, cómo, va, cómo es la fluidez de ese movimiento. Eso sí se maneja desde Godot. Uh -huh. Bien, y eso sí, o sea, habría que verlo después. Si falta sí. imagen yo lo voy haciendo. Eso. Yo creo que no, no van a faltar imágenes. Esta es la otra que también hay que ver El tema de las pausas y eso porque la, la hice fluida nada más. Se ahí mando impactar. una imagen Que hay de, de, Del Figma Si más o menos es esa Esa la, la, la, la relación entre objetos En la pantalla, esa es la pantalla el, a ver dónde estoy. el jugador ahí Esa imagen que tenemos ahí de jugador Que obviamente es un placeholder tiene 500 por 200, quinientos eh, 500 de alto y 200 de ancho. El jugador. Uh -huh. El que tenías ahí ah, no me Pero me parece no. que este es un poquito más alto porque tiene escala. Sí, eso esto obviamente para tomar relación. O sí, sea, sí. hay que ver si es esa la, el el arquero obviamente es más chiquito. Claro. En esta pues, sí, imagen sí. Eh, yo a mí lo que se me ocurre y esto, Iki, decime vos, sí, sí. Que, qué opinás pero yo haría como el como el jugador se desplaza hacia la pelota, ¿no? Yo lo haría que sea toda la hoja, sí, que, y que el personaje ocupe el 1920 por 1080 en transparente y ahí después se acomoda el, justo donde tiene que estar parado. ¿Me explico? Sí. Eh... El tema ahí es el tamaño de todo. O sea, lo que te claro. banca el Godot. ¿O claro. no? ¿Todas las imágenes van a tener 1920x1080? No, el pateador nada más. No, pero si el archivo va, va, va a ser transparente, igual el archivo mide todo eso. Claro. Mira, no es una opción inválida, pero yo te diría que por una cuestión de transformaciones siempre conviene que esté... El objeto que vas a manejar en el centro Y si haces eso es como que quedaría claro. de costado claro. Quizá en este caso Por ahí habría que ver Prácticamente a mi no, entender es que no afectaría pero Yo te, te, te cuento Iki eh, José lo dice porque así lo habíamos hecho En En Banfield Penalty Challenge Pero acá es distinto porque en Banfield no teníamos pateador eh, No pero la, Las animaciones de los arqueros son eh, Así también supongo que por eso es que lo preguntás yo lo, lo pregunto en realidad por el pateador porque Como si es por el pateador el pateador, el pateador tiene... tiene que tener su animación solita ahí en su en su, en su sprite sheet. Eh, y después mediante, mediante la animación ahí en Godot se, se, se termina de armar ¿no? ah, acá, acá viene mi, mi duda más grande, me acordé por qué yo, yo armo el, el recorrido o lo arma Iki Iki ¿Entendés? Eh, yo sé cómo lo haría yo <ríe> Pero cómo lo harías vos Porque si yo tengo lo que lo armar el recorrido El spray del jugador es más grande Por lo menos claro, eso que se es ve acá ancho, Es más ancho sí. ¿Vos porque te si referís a si lo... vos vas a dividir la, la, Todo en una imagen, digamos ser el, el spray sheet? Claro, si yo al spray mando el jugador eh, Sin ningún espacio alrededor O si lo mando ya En eh, el cuadro así como se ve acá Gigante, que arma el recorrido ¿No? Bueno, pues con el recorrido. De... Él quiere saber si tiene que hacer la animación con el recorrido. Es decir, que el sprite sheet eh, ah, va a ser no. ancho, más ancho, porque el jugador se desplaza claro. en esa misma animación. O si te mando todo limpio y el recorrido lo armas vos. Claro, claro. Eh, esa primera que tira no, no es mala, Iki. ¿eh? No. Por eso yo preguntaba lo de 1920 por 1080, porque ella tiene el recorrido completo. Lo que no sé, como te digo, sí. En teoría no debería afectar porque los píxeles transparentes no están ocupando un espacio significativo. Claro. No sé en Android cuánto impactará ese mínimo. O sea, eso sería testearlo porque depende de cada imagen, cada tamaño, cómo va a impactar. Pero pareciera que no. Eh... Por eso, antes de hacerlo transparente en toda la pantalla, hacerlo transparente solamente en el espacio que necesitas para que se vea ese recorrido. Ese sprite sheet va a tener entonces más ancho, o sea, o, o sea, cada animación va a ser más ancha que, que alta. No, no, va, no va solamente a, como es, a pasar la imagen del jugador sin ningún espacio al lado y los frames uno al lado del otro. Sí, te, te digo, lo más eficiente en teoría sería que uno arma el recorrido, ¿no? porque eso sabes que va a cargar más fluido. Ahora, no creo que impacte, no lo sé, eso es cuestión de probar. En lo que me comentan parece que no va a impactar. Pero te digo cuáles son las más, la, la más fluidas, sería uno armarlo, todo eso, es más trabajo, obviamente. Inclusive para mí, imagínate que no va a ser muy divertido tener que hacer... El... Pero, pero no, creo que se puede probar de las dos formas. No sé, ustedes ya lo hicieron alguna vez con... Con Banfield Penalty, las, las animaciones del arquero, si se acuerdan de, de, del juego, las animaciones del arquero... Eh, es, es más, ni siquiera es un sprite sheet, son eh, sprites por separado. Claro. Bien, y ocupan toda la pantalla. Solo que todo es transparente eh, y es el jugador el que, el que se mueve en la pantalla, entonces... Para mí no va a haber problema. No, yo no creo que haya, la verdad. Lo mismo te digo, no, no parece algo considerable. Si me decís que fuera toda la pantalla, y sería para pensarlo. Y Está tampoco bien, sé, sí. honestamente, como son transparentes los píxeles, pero. Tal cual. Porque ocupan mucho menos espacio en ser transparentes. Uh -huh. eh, otra cosa, Ikki, eh, que me parece, que esto, decime vos. Como el arquero, el jugador patea, ¿no es cierto? Sí. Si hace el gol, va a llamar a otra animación, que es la de que el chabón festeja. Si no hace el gol, llama a la animación del chabón lamentándose. O sea que te tendría que dar la animación del recorrido hasta que patea, sí. y después las otras dos animaciones de ese mismo personaje, si hace el gol o si no hace el gol. ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí. Se entiendo. Perfecto, entonces van a ser, Sergio van a ser tres por jugador. Y habría que ver claro. si de inmediato Ni bien patea ya la pelota Entra o si queda en reposo o hace algo En ese reposo, o sea, eso depende De ustedes cómo quieran hacer ¿Cómo, cómo no te entendí? ¿Viste que patea y sí. después que queda esperándose un, un segundo, suponete, o qué hace Ahí el personaje? Queda esperando medio segundo A que la pelota o entre o la tajen Ah, ok, queda queda quieto Digamos ahí claro. Ah, listo listo, listo es, eso, entonces, Esa inquietud está Esa inquietud como... Esa inquietud yo la tuve también, y como ya había visto más o menos las animaciones de que hizo como es Sergio, estuve como midiendo cuánto tarda esto que vos decías, José, la pelota tarda 0,5 en llegar al arco y hacer el gol o no. Me, es medio segundo. Entre que patea y que la pelota llega al arco, eh, medio segundo, el jugador recién se está parando. Claro. así que es ¿Ves? ahí, ves, ¿Ves ahí. En la animación como está claro, ese último frame ahí, ahí uh -huh. es medio segundo que la pelota viaja y después ya cuando bajó la otra pierna ya, ya se tiene que saber si es bueno exacto, o no. exacto yo estoy acá, ¿no? este sí. acá sigue la otra uh -huh. arranco así con la, la esta es una, festejo creo que es sí. claro. tengo acá esta esta y esta hasta que se da cuenta, no sé y ahí recién arranca o festeja, o se lamenta, creo que son Qué cuatro frentes. Está perfecto, está perfecto. Pero claro, ahí está, el, no sabía el tiempo que tenía que esperar. Esto va, lo, van es a, que lo van a ver mejor cuando le pases algo a Iki, él vaya probando pero y ahí tiene te vaya diciendo, así. che, mirá, esto acá sí, esto acá sí, o te dice, no, mirá, déjamelo así que yo lo arreglo. Claro, tiene que ser así como, como te digo, en, en las tres instancias, ¿no? hace el gol, festeja. Hace, eh, hace No hace el gol, se lamenta. Sí, de hecho ahí te. Igual está bien así, ¿no? Yo la verdad que lo veo bastante bárbaro. Pero si querés todavía optimizar más, se puede. Viste que baja la pierna, eso puede ser una animación. Y después si festejo o no, es otra animación, digamos. Porque viste que está unida a la de si festeja o no con bajar la pierna, es como que. No, ahí no tiene nada unido él todavía. ¿eh? Eh, ah, no, no no, está, o no, sea, no, no, Acá este es el inicio de la animación de, de festejo. La ¿Qué? de cuando patea termina ahí en el mismo lugar donde levanta la pierna claro y, es y... esta está la de atrás ok y claro y la de festejo dirías que se une como cuando baja la pierna o desde que claro. para... en ah. el aire o sea pateo y ahí en el aire se une entonces esta es la de eh, festejo la o sea, que quedó acá arriba claro eso eso planteo por ahí se puede o también está bien así no no es que esté mal ¿eh? te digo que puede ser eh, por ahí gastas menos imágenes si ¿sí? por ejemplo haces que baje la pierna eso es una animación y después festeja o oh, sí, sí. claro sí sí sí entendí, eso te ahorraría digamos gráfico por ahí no impacta tanto en el motor no sé depende son... del de, peso del juego digamos ya o sea, son cuatro, cuatro frames cuatro frames eh? no sí no creo que impacte. no va a impactar en... no no va a impactar bueno, yo te diría entonces Sergio que exportes así como te digo yo las tres instancias sí. para que Iki ya tenga ese placeholder para trabajar o vas con uno primero sí. y mandáselo y a ver qué onda eh... entonces sí era eh, yo le paso todo el recorrido ¿no? Eh... Lo, a lo de antes o sí, sea sí, mandá... el cuadrado sí. este entero vendría sí. Sí, sí sí sí sí listo Ahí estoy probando y funciona Ahí le ajusté algo a la base de datos y... Para que lea De todo tipo de importación Y parece que va a funcionar Sí, me agarra uno de los dos Igual, ¿eh? a ver, estoy viendo Porque de los dos que me mandó José me, me funciona uno solo ¿Cuál te funcionó? El, el que dice Question, is... ah, pero no sé cuál Los tengo el mismo nombre, a ver ¿Qué información cargó? Ahí te tiro la data. Si querés probamos de nuevo y vemos cuál sería específicamente, pero... Yo, es que ya lo tengo identificado, ¿cuál es? Ah, listo, listo. Parame que Y voy a cargar una segunda pregunta. Y voy a poner... Si no. A ver también, porque hay algo bastante interesante esto. Me parece que... A ver me dice, hola Icky, yo guardé una nueva, me pone Roberto. ¿ves? Sí. Ahí la cagó el tipo, puede ser eso. Y si no también igual, a ver porque creo que se puede inclusive importar ese que enviaron, pero ya se, habría que hacer una cosa diferente que es... y, y eso de, de cómo va a estar... Hay que decirle que no, directamente hay que decirle que no, y después que, que se guarda cerrar el Excel, porque vuelve otra vez a preguntarte el Excel si querés cambiarle el formato. Claro, siempre te lo va a preguntar, ¿sí? siempre, siempre, siempre, siempre, porque yo acabo de hacer otra prueba, te lo vuelvo a enviar... Para que lo pruebes, pues Dale. Si ya lo tengo identificado. ¿Cuál es? Le agregaste otro dato nuevo, digamos. Ya, le puse una segunda pregunta. Dale. Bueno, Sergio, ¿para cuándo le podrás mandar eso a Iki? Para que ya tenga para empezar a probar. Eh, yo calculo que esta noche, por ahí. Bárbaro. Y después, mañana, o sea, con el sí. tema estadios. Viste que habíamos hablado de las tribunas y esas cosas Sí, sí ¿En eso pudiste ver algo estuviste...? Todavía no ¿Qué pasa? Bueno. Que eso se me va a hacer más rápido Porque eso sea, es una imagen estática Y más allá de lo que es la tribuna Que también va a ser más rápido eh, Ahora estoy con el, la animación del arquero Que Bien. es lo más complicado Perfecto Entonces, eh, hagamos esto eh, Para poner eh, Etapas en, en lo que hay que hacer eh, Arquero, después tribuna, sí. que la tribuna una vez que hay una se cambian los colores y ya está. Sí sí. Y eh, del estadio viste que vos habías hecho ya una propuesta de estadio. Lo que vamos a ir haciendo es cambiándole el, el, el tono al pasto. Sí bien, bien Así hay cinco pastos distintos. Sí. Ahí probé y está. Está confirmado confirmado, ¿eh? funciona bien, o sea que la Perfecto. cagada se la mandaron ellos. Se la mandaron ellos. No te preocupes, yo mañana me encargo de explicarles cómo, cómo hacer eso. yo eh, Iba a preguntar también, viste, porque yo había enviado como los cuadros, cómo va a ser el login. Eso hay que verlo bastante bien porque, digamos, cuánto espacio, por ejemplo, va a ocupar el cuadro de login. Son cosas que parecen boludas, pero que, mm -hmm. digamos, van a impactar en, en el cómo lo tengo que formar, digamos. eso Sí, sí, sí. Eh, Néstor, ¿cuándo podemos empezar a trabajar en el Figma? y eso ya está lo que necesito son imágenes nuestras ya para empezar a hacer placeholder para bueno, eh, para mí porque lo que sí Néstor eh, voy a ¿Qué? cambiar un poquito el, de lo que es la cancha ¿no? de, de fútbol dónde están las líneas eso sí. acá no, en producción es que tenés que cambiarla porque esa que Bien, está no es claro en producción sí, ¿sí? Eh, no en desarrollo te voy a crear una carpeta Sergio Bien. que se llame eh, arte entonces ahí adentro es donde vas a tener vas a tener que empezar a subir todo sí, ¿Sí? obviamente anda acomodándolo eh, como, como vos consideres arqueros, pateadores pero que sea bien claro para que todos lo podamos entender este, lo que tenemos un... acá también en el drive es justamente el backlog, Empe tenemos que empezar a sacar esas cositas de artes que hay que hacer así las vemos en el Figma las diseñamos y las anotamos con eh, tamaño y todo Así ya lo dejamos sentado, eso y nada. Párame, no, no lo veo el backlog. Está dentro de desarrollo. Ahí suelto. Ya, ya lo vi yo Perdón. Eh, una consulta más. Eh, sí. sí. Yo mando todo lo. O sea, todo lo que se ha referido a un jugador. Todo en la misma hoja de, de spray. Sí. En un spray sheet, uh -huh. uh -huh. Que se llame jugador01 y, y ahí. Y lo pone, le pones el nombre jugador01 eh, recorrido jugador01 festejo jugador01 eh, Lamento Ah, no. ah de, de, son por tres, tres spray sheets. Y porque son tres eh, Son tres instancias La instancia de patear la No, sí, está bien festejo, Pero puede ir todo en un solo spray Sheet para cargar menos Va, no sé, y que... no, no? No, ahí... Hay... No, mi duda es por eso porque ¿qué hasta qué tamaño soporta eh, Godot de la hoja. Godot puede leer todo junto o por separado, sí, así que eso Sí, va a lo, te digo que a nosotros nos pasó en el otro desarrollo. Pero el SVG es más complejo porque te lee capas el SVG en esto. Claro, claro, claro. El PNG no. Por eso en PNG tranquilamente puede ser una sola hoja. Un sprite sheet que tenga ya todo la, los tres pasa, movimientos del primero los tres movimientos el otro sheet, los tres movimientos del segundo lo que pasa es que acá no hay no si no si él se lo hace en un spray Iki después tiene que hacer el recorrido claro en cambio si él le da para acelerarle trabajo a Iki él le da la instancia de, de patear y que si hace el gol llame a la animación del gol y si hace y si se lo atajan llame a la animación de que se lo ataja llamar la animación la va a llamar igual Solo que la toma del mismo archivo. Vos decís ah, que. vuelvo a preguntar, y yo te digo pues, Nada, yo estoy ahora animando para un lauro. Eh, ¿Cómo lo haces vos, Iki? ¿Cómo preferís hacerlo? ¿Con un solo sprite, las animaciones por separado? ¿Cómo.? Claro, yo te digo como. A ver, yo me adapto a cualquier cosa, pues. Vamos a decirlo así, soy un campeón sin fanfare, ni nada, <risa> Pero. Siempre lo he hecho con el sprite sheet completo, pues lo por defecto lo sé, el sheet, ¿no? O sea, todo bueno, junto, digamos. Entonces. Ustedes, eh, como les sea más cómodo a ustedes? Por ahí les ahorro más ¿cómo tiempo. como les sea cómodo a vos, porque no, lo que no tengo que Entonces, escúchame, Vicky, ah, ponele. Eh, vos la información que necesitas saber es que del sprite uno al sprite 10 es el que patea. Del 11 al 15 es que festeja, y del 16 al 20 es que lamenta. Eso Efectivamente, y si viene todo junto, te digo que, por ah, ejemplo, podés poner por fila. Fila 1, animación, claro, fila tal, uno, fila 2. Por eso, como lo vean mejor usted honestamente, a mí me viene más fácil así, pero tampoco quiero complicarles que por ahí estén revolviendo demasiado para... Go tiene diferentes tipos de lectura. puedes usar estoy el Mighty Spray o el otro, así que... Bien. Pregunta que estoy viendo acá. La pelota, Iki, ¿la animás vos? Eh, supongo que sí. ¿Qué, qué, o sea, el, a la dirección, obviamente, que la hago y que hay que hacer que gire. No hay mucho más, digamos. No hay mucho más. Sí, no, no te preocupes. Profesor. No hay mucho más. Eh, Después de última eh, lo veremos a ver si quedó bien o si hay que ajustar sí, algo. Sí, porque sí, sí. Ahí se me, sí. se me ocurrió otra cosa. Sí. Eh el arquero interactúa con la pelota. Claro. Entonces vos vas a tener que hacer un arquero en el aire con la pelota en la mano. Sí. Y otra sin la pelota en la mano. Bien, bien. bien. O sea, yo armo el, la animación con el arquero con la pelota y el recorrido del ornake uh -huh. bien O sea, con pelota y sin pelota el arquero tiene que estar. Sí, sí, sí. ¿Cuántas animaciones de arquero hay? Todavía ninguna, estoy armando recién el, la estructura del movimiento ¿Cuántas va a haber? En principio son dos El arquero atajando y ah, el eso. arquero errando Claro, claro. sí Nada más. más Y habíamos visto con Sergio En realidad yo le mostré varias referencias Para que él las tome y se inspire Pero es, el arquero eh, Tiene opción de Pues depende a de dónde vaya la pelota y eso es, es como a vos te guste más, Sergio, a nivel estético. Es que, eh, según lo que me dijiste la otra vez, yo acá tengo anotado siete reacciones del arquero. Siete reacciones. A ver, eh, recordámelas. Eh, eh, eh, son siete eh, las que habíamos visto. Estático, sí. que se clava en el medio y le hacen gol, que se uh -huh. tira y le hacen gol, que ataja, o sea, atajando, tirándose para cualquier lado, ataja, agarrando en el medio, ataja, agarrando al costado y cuando la tiran afuera. Seis entonces Tres haciendo gol y tres atajando Sí En esa animación debería estar la pelota ya En la que ataja ¿En la que ataja o cuando las agarras? En, en, en, en, el... ¿En, la... en, en todas En todas Porque nada, es poner la pelota Nomás y, y te ahorra ya el tema De programar que aparte la pelota Si la pregunta es correcta Se efectúa una de las animaciones En donde el arquero no ataja y el jugador mete el gol. Si arrasa la pregunta, se llama una animación en donde la pelota es atajada por el arquero. Digan Ahí. algo, y Sergio, vamos... En el mismo Spritechic metes la pelota y el arquero. Claro. Este spray, ah, al contrario que... del spray del jugador, va a ser más alto que ancho. Claro. Es lo vos, mismo. ¿Vos querés que en el mismo spray del arquero todo el recorrido de la pelota? Exacto. Ah, ahí sí voy a tener problema con, ¿Con el qué? tamaño de la imagen. ¿Por qué? Porque desde el punto del penal hasta... No sé, al <risa> travesaño. No sé cuánto espacio va a ser. Claro casi eh, no, pero yo te digo la mitad que, del, de la yo pantalla yo te digo el tamaño eh, lo tenemos en el Figma. yo te digo Figma que a tener la... eh, según y, y, y vuelvo a decir lo mismo mi, mi, miren la imagen que está en el que, que acabo de subir ahí en el, eh, en sí, el sí, sí. O sea, eh, si es sí, esa mira. nuestra referencia de pantalla y más o menos la de los objetos ya te digo cuánto tiene que medir hasta incluso con la animación de la pelota que tiene que salir. No, no es esta. Porque, ¿te, ¿viste que te dije que iba a no. modificar un poquito eso? Entonces hay que esperar que haga esa modificación del sí, estadio sí. para acomodar el. Uh, Ahora entonces, voy bueno, a hacer primero el estadio. Un eh, estadio. A... Hacer el estadio. Mando. Así armamos esto en el Figma y vamos teniendo. Eh, porque el ahí, el ahí donde, donde vamos red. De... Claro, ahí nos vamos a dar cuenta. Porque yo, o sea, tengo el recorrido, tomé referencia a un jugador de verdad y tengo un recorrido eh, un poquito más largo. Uh -huh. Y capaz que se sale de pantalla. Por eso tengo que modificar eso un poco, levantar el arco, correr un cacho de las líneas y eso. Sí, sí. Pero como te digo, animar la pelota para mí no sería problema. Ahora es como ustedes lo vean eso. eso Es la parte que van a diseñar. Yo para mí lo hago girar un poco, llega al lugar, fin... Que tiene que ir girando y se tiene que ir achicando Claro, sí, sí, sí, escalando Para la lista claro. Y lo que tenés que detectar es qué animación Del arquero vas a tener Para saber si la pelota va a entrar al arco O no claro. Porque si vos pones una animación Del arquero tirándose y fallando, pero la pelota está yendo a ese lugar donde está el arquero, ¿está fallando o no está fallando? Claro, no, no está fallando, obviamente. Por eso yo opto ¿Y está por bien, hacer el strike y Directamente llamás una animación. Sí. sí. Llamás un... que Si hace el gol, que llame a... Animación de gol. Animación de gol. Y puede haber no. cuatro animaciones claro, de gol. De, de... Claro. Tres animaciones de gol. Eh, si si sí. le erró, que llame la animación de error que llame random a la animación de error. De ¿Se entiende? Sí. Claro, por ahí te sí. ahorrás de hecho más también en, en eso, en animaciones, porque ya tenés directamente todo cómo va claro, a estar. Claro, tenés las animaciones de cada personaje en un spreadsheet diferente, con cada uno con sus tres animaciones. ¿Y arque arqueros hay más también? Sí, porque hay uno por, por... coso. Uno, uno por temporada. Claro. Bien. ¿Uno por temporada o uno por categoría? Por temporada, ¿no? Y son cinco. Yo pondría uno por temporada. Ah, uno... Y sí. Sería lo lógico. Va a haber un pateador y un arquero. Uh -huh. Sí, tampoco nos volvamos locos. Cinco. Eh, iban a tener todas las mismas animaciones. Uh -huh. Ahora, también Respecto. había... Yo no creo que impacte, pero ya serían más imágenes que tienen toda la resolución, prácticamente. Eso no... Está bien que estamos hablando de transparencia, pero habría que... Por, ver, eso, por eso yo digo que haga una y una primero, y vayamos probando. Y vos no sabrás claro. decir, Iki, cómo, cómo va reaccionando ¿no? el motor. Claro. Sí, sí, porque la cuestión es justo eso, que le cueste cargar imágenes. Y principalmente sí. le cuesta cargar imágenes grandes, por lo general. Totalmente. Esa es la, la papa ahí. Claro. Buenísimo. Bueno, entonces, eh, esa parte... Estoy, estoy viendo el backlog. Eh, es eso que habíamos hablado. Después, eh, icono. El icono del, del juego ya está. El logo del juego está. El fondo del menú principal. Y acá es donde hay que laburar un poco. Eh, pero por ahora usamos algo de Playholder. O sin fondo. Eh, después, los botones me voy a encargar yo. Eh, lo mismo del de settings y todas esas porquerías Ya sabemos más o menos qué va a haber en el menú, digamos, principal teniendo en cuenta que obviamente es otra propuesta y por ahí tenés un log y ya lo tenés las medallas esas de ahí arriba, o no sé si... Mirá, a... eh, eso es algo que voy a charlar con ellos mañana, porque lo primero que hay que hacer es loguearse la claro. primera vez que entras entonces cuando te logueas, te lleva al, al juego este de tutorial que te enseña cómo se juega y después, volvés al menú principal para elegir la, la, las categorías. Claro. O sea, en el menú principal, para mí, es el menú del fondo, sí, con un botón que sea jugar, un botón de settings y un botón de salir. Ok. O sea, no sería el mapa de elegir las categorías, ese me decía el menú principal. Claro, cuando, el cuando, cuando tocas play, ahí vas te, entras para seleccionar las categorías. Ah, ok, o sea que hay un submenú anterior, digamos, no es que llega directamente. Es que debería tenerlo por una cuestión de prolijidad. Ah, ellos okay, cuando bien. lo habían hecho no lo tenían eso. No, no lo tenían. Claro, a te mí la verdad es que me da, un, me, me da una cosa, una patada en la bola. No claro, por eso te nada. pregunto, yo estaba orientando para eso que tenían ellos, ok. Para mí, a mí no me gusta para nada, yo prefiero tener ese menú principal donde tengas esos tres botones y te digo que en el settings lo único que puedas hacer es activar el volumen, activar el sonido, activar la música y subir y bajar el volumen de ambas cosas. Listo, sí, ya. No mucho más. Cabe claro, creo que querían eso de invertir el control, no sé qué, qué... Eh, no quedó descartado eso. Ah, bueno. Porque eso habíamos dicho el tema de la, de la lateralidad, Néstor, ¿te acordás? Sí. Eh, habíamos dicho para cambiar, que lo que cambiaba era de qué lado veías las preguntas. Eso era lo de la lateralidad eh, Creo que, no me acuerdo si estaba esa funcionalidad Néstor Y eso habíamos quedado que no cambiaba eh, el, O sea, vos el jugador que elegís Si el jugador es zurdo, partea de zurdo Y si es sí. derecho, de derecho Y lo que vos cambiás con el tema de la lateralidad Es la disposición de los botones y las preguntas Si sos derecho, tenés las preguntas en el lado derecho de la pantalla y presionás con el, el pulgar derecho. Y si elegís eh, izquierdo, las preguntas se van al lado izquierdo y seleccionás con el pulgar izquierdo. Pero es algo vamos, que lo, lo vamos a tener que ver en el Figma a ver cómo queda. Venga. Sí, está ahí. Sí, sí, sí. En realidad el tema lo que está es que cambia que cambia también el jugador pero eso es claro, que no iba a ser no, el asociador. jugador no cambia el jugador pero... se queda donde tiene que estar sabes qué pasa más que nada cuando ya esté bien armado el fondo y, y el jugador la posición y todo para mm -hmm. ver de que no de que quede bien y que no se no se tape y no se superponga con todo el arte que hay totalmente entonces es una funcionalidad a, a ver a ver sí de hecho de, también no sé cómo dicen de que si se cambia de posición, pero si fuera el jugador mismo, de hecho, que patee de un lado o de otro, a simple vista parecería simple flipearlo, pero si ocupa toda la imagen, se va a flipear toda la imagen. o sea que Y lo ahí que pasa es que tiene a... números las camisetas aquí. Claro, por ejemplo. Entonces eh, la idea es que no, que no se cambie. No te... Aparte, como... no no se preocup... Aparte no te preocupes por eso, porque si eligen a Maradona, Maradona... El, el, el spray de Maradona ya viene el chabón parado en la izquierda. Y es el único zurdo hasta ahora. Y es el único zurdo, sí. El resto parten en todo derecho. Ok, ok. Eh, ahora después mando los gifles. Sí, sí, mande, sí. Mande, mande. Bien. Después... Eh, ¿eh? Y bueno, el backlog hay que arm, empezar a armar el encima Y ahí solita van a ir encantando las cosas que, que nos estamos comiendo sí. A mí me intriga el tema del logueo todavía Pero yo vuelvo a lo, vuelvo a lo mismo El logueo, eh, como va a ser la primera vez eh, La primera vez con la misma imagen de fondo del menú principal No, sino, no es eh, la, la imagen, es el logueo ¿En o sea, qué sentido? Eh, yo empiezo a jugar, ¿cómo me logueo? Me pide mail, me pide cuenta, me pide un nombre. ¿Eso dónde se guarda? ¿Yo creo una contraseña? Claro, yo ya puse ahí una imagen así que se guardaría. Usuario y contraseña se guardan la base de datos porque si no cualquiera podría... Exactamente. Uh -huh. Y ahí, entra, claro. ahí es donde... <ríe> si yo me olvido mi contraseña... Y no, en teoría te cagás porque no hay nada para bueno, eso. Bueno, pero... por eso... Ah, pero... pero si te paras del lado de la jugabilidad, lo que tendría que haber ahí, lo que no nos tenemos que comer, es un botón de recuperar tu contraseña. Ahí ya tenemos más desarrollo para enviar un mail o un token al, al mail que mandó el jugador o al teléfono a algún lado, ¿no? Sí, ahí habría que ahí ver nos si nos estamos eso... metiendo en un derrotero otra vez importante. Sí, yo a eso lo vería a ver si lo queremos meter en la propuesta o no, o si queremos después incluir que recupere porque ya Claro, es un... por eso yo en cuanto al logueo lo dejaría en que vos introducís tu nombre, introducís tu y nombre. el mail. Y el tu nombre y el mail y ya con está, y quedaste y el... logueado con esa con esa cuenta. Claro, no tenés forma de desloguearte. ¿Te deslogueas cuando cuando ¿cómo es cuando lo desinstalás? Claro O sea, no tenés forma de desloguearte Y no podés darle tu teléfono a otro Y que se loguee otro con... con mientras el tanto, eso es mientras tanto ¿no? O sea, uh -huh. vos decís que quede como por IP registrado el O por dispositivo O cómo sería eh, no, recu no recuerdo bien cómo lo hicimos en Banfield estoy queriendo hacer No, en Banfield, porque... Banfield el logueo era poner un nombre Y ese era el nombre que quedaba en el juego Claro y todo, no, bueno, pero en Banfield todo el juego estaba en el celular, viste, sí. ¿no? claro, porque acá lo que hicieron también estos que habían hecho mal el juego, que vos podías poner el nombre, pero cualquiera podía agarrar y poner el nombre y entrar. Y jugar tu partida, claro. Claro. Y acá esas... la, la intención, Iki, es que se registre con el con el correo. <risa> claro, eso no sería problema, eso se puede hacer la Hay cosa. inaugurar con el IP eso, ¿no? Se puede también y la cagada por ejemplo yo pensé también en laburar con el IP para que no se pueda hacer otro dispositivo Pero si en la casa comparten el mismo IP ahí estaría un poco complejo el, el internet Suponete que estén usando el mismo router y quieren tener dos partidas Uno, no sé, la prima y el... ¿No estaría manejando la misma IP básicamente en conexión? Sí, sí eh, pero sabéis que vuelvo tengan en mente siempre lo mismo el, el tiempo de desarrollo que tenemos es cortito entonces no de, de, de entrada nunca vamos a poder abarcar el 100% de los dispositivos y situaciones que pasan alrededor de, de, de todos los que van a tener el juego entonces vayamos de lo macro no a lo micro hagamos al revés eh, yo creo que lo más fácil para nosotros ahora es hacer eso. No sé, decime vos, Iki, si, si me equivoco. Que se logue así como dice José, con un nombre con, y un mail. Y con un mail, o, o con un mail directamente por el mail, es o tuyo. Con un mail directamente eh, y, y cuentas. Facebook. No sé qué, supongo que se puede hacer, hay que ver qué tiene Godot al respecto a eso, no que ver qué tiene Godot, ajá. Yo, lo, yo no, no la complejice, le, le soy sincero. No, hay no que buscar lo que más fácil. Lo es. más sencillo, si ustedes me preguntan a mí, que se logueen con un mail, y listo. Y que se pongan un nombre de fantasía. Yo pongo Pero que, que ponele, eh, claro. Iki Capitán, pero que se registre con tal mail. Entonces, si yo después reinicio el teléfono, ¿sí? Eh, poné tu eh, pone tu email si ¿sí? si si te logueas que siempre entres con el email entonces eh, si yo pongo tu email iki va a decir este ya está ya se encuentra registrado claro y ahí que y si vos te deslogueas o ponete porque desinstalaste y lo instalaste no y querés usar el mismo tampoco vas a poder en teoría tampoco vas a poder entonces claro necesitas si o si una contraseña porque yo, a ver, sistema de usuario y contraseña lo puedo hacer porque estoy investigando Ahora, como dicen, recuperar contraseña Ya es un... La, la cagada es de eso Es un quilombo uh -huh. La cagada de eso es enviar el mail al usuario claro. Porque ahí ya tiene que tener un sistema de mail Que no te caiga en spam, porque por lo general uh -huh. Caiga en spam o no se envía Es una cosa... Aparte, ya vuelvo a decir, desde el lado de la jugabilidad tampoco está bueno porque vos estás sacando al jugador del juego, juego. lo estás sacando, lo estás llevando al mail a que copie un código o algo que ¿Yo? lo trae que abra tras el juego. Yo lo que pondría honestamente es si tiene usuario contra contraseña sí, y si se le olvidó que se joda, o sea, la el, el... Y bueno, no, es que tiene razón, Nicky, vamos por esa. Porque. Sí, sí, eh, sí. por, sabes por qué? Porque más adelante. Eh, nos van a decir, che, ¿qué pasa con, con cuando el jugador pierde la, la, la contraseña? Y bueno, claro. mientras y bueno, tanto, que se, conoce, que, a ver, que, que se vaya a llorar el campito. Que mande un mail a soporte, <risa> que, claro. que le paguen a alguien de soporte. Para que claro, exacto. Bueno, por eso, tenemos que pensarlo también para saber cuál es el argumento frente a, a los colombos. Y no podemos, eh, como es, dejar de lado el tema de la seguridad porque ya tanto que lo hemos hablado... Y, y y un solo contraseña eso, y con mail. Así que sí, hay que hacerlo con, como dice Iki, con contraseña y todo. Y después se desarrolla oh. el sistema para recuperar contraseña, pero después. Después. Después. Sí, yo diría que también es lo más óptimo porque, por ejemplo, si quiere ir a otro dispositivo, otro lugar, o se le desinstaló y lo que quiera, <risa> puede volver a loguearse. Y también, no le pueden sí, cagar sí, sí. la cuenta a nadie. O sea, igual. Es intrucable va bien. va bien, va bien, va bien. Listo. Bueno, chicos, yo voy entrando a clase ya. así que... Bárbaro, sí, sí, yo tengo que sí, sí. también. Tengo que, que cortar porque tengo, tengo que hacerme cargo de los chicos. Bueno, no eh, igual el viernes tenemos nuestra reunión. Viernes 2 de la tarde viernes. tenemos nuestra reunión todos los días viernes. ¿Les va bien viernes 2 de la tarde? ¿Ustedes vale. vale. en horario viernes. me dijeron que sí. No, sí? sí porque yo tengo clase a las 2, pero una horita tarde que entro no, no, no pasa nada. Listo. Bárbaro. Vale. Bárbaro. Pero bueno, no quería dejar de, de aclarar estas cosas más que nada para que nos pongamos en sintonía. y genial, genial, genial. Y nada, y darle, a darle átomos eh, <risa> Escúchenme una cosa El primero de, de noviembre Les transfiero el primer mes de laburo que eh, Les transfiero el primer sueldo Del primer mes de laburo Bien. Hablando de eso ¿Qué, ya, qué fecha empezamos? A, así uno ya sabe más o menos Hasta qué fecha tenemos ¿no? para laburar digamos. Mirá, yo mañana voy a tener esa, esa charla Nuevamente con los colombianos Y, y que se te lo voy a, desde noviembre se las voy a plantear Sí, de que nosotros arrancamos con la base de datos esta semana. Listo. Eh, así que estamos hablando que deberíamos tenerlo en Navidad. Uh -huh. Yo sé que me van a decir que lo van a querer antes de Navidad. Bueno. <coughs> si no se mandan cagar ellos va a estar antes por ahí. Y sí, porque el, <risa> tema, del, el tema del servidor... Eh, no, eso nos, nos dilató un no, montón gracias. el laburo. Sí. Eh, mañana, con el tema de tiempos, ¿sí? porque el juego yo no van a querer tener antes de Navidad. Eso ya, mira, me juego las bolas. No, por supuesto. Pero aparte, aparte es lógico, yo también, de, de, de, desde el lado del marketing, del posicionamiento, claro. del largue, es Navidad. Nos va a pasar como Intino ¿no? Bueno, mirá, <risa> si, yo, si yo hago, hago cuento eh, ocho semanas. Justo sería el para Navidad, si, si contamos. Contamos esta como la semana 1, la semana 2 es el primero, 3 el 8, 4 el 15, 22, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 22 es la 5, 29 es la 6, el 6 la 7 y el 13 de diciembre la 8 bien Lo óptimo es que nosotros terminemos el 13 de diciembre uh -huh. o la semana del 13 de diciembre. Sí, sí, una semana. Eso sería antes lo de... óptimo. Vamos a ver qué pasa. Lo qué que pasillo. pasa es que nosotros vamos a terminar y después viene la tarea de ellos de subirlo, porque ellos claro. nosotros entregamos todo y ellos son los que lo tienen que subir. Claro. Muy Pero bueno, bien. ya quedan ahí, ya nos desprendemos o ya hay que esperar a ver que ellos, digamos, es no que que ellos van la intención, a necesitar de nos van a necesitar soporte nuestro. Entonces, sí, la sí, intención que, que nosotros tenemos que elaborar con Néstor en, esto, en estas semanas, sí, tin, tin, tin, el pianito, eh, la semana, eh, en estas semanas que vienen, nosotros tenemos que elaborar con Néstor en conseguir guita para soporte y para asistencia después del 13 de diciembre. Sí. Claro, sí esa es sí. La realidad es esa Sí, y es más, lo que tenemos que pensar José, que de ser posible Dos semanas antes de entrega eh, Que ellos ya lo publiquen Que publiquen cerrado Para ir ahorrando tiempo justamente en eso Y sí, y después subir el archivo Que corresponde sí, O sea, tener no sé. una build eh, Anterior para que se hagan todas las eh, Las validaciones Totalmente. Que lo que más tarda es Apple Ya lo sabemos bien uh -huh. Apple sí. es quien más tarda y llegar al 13, entregarles todo y eh... y que nos digan, tomen, acá hay otro contrato para, sí. eh... para hacer otra cosa o para seguir mejorando no. esto. No. Lo que sí. te diría también, que igual eso lo tienen que ver ellos, ¿no? Pero es adelantar también la parte de la publicidad, porque si no arman la cuenta o eso lo es que... Es que lo que quieren momento. es eso, que están queriendo también arte para empezar a mover Claro, ah, ok. Quieren tener una Porque propuesta. Porque ese, es, ese aparte creo que es el, el, el fuerte de, de Álvaro. No, de Álvaro no, de... Uh, de, eh, de Roberto. De Roberto de la parte Roberto, de marketing ¿no? es la parte de es, es Roberto. Uh -huh. Álvaro es periodista uh -huh. sí. y tiene do, cómo moverlo, cómo, cómo hacer publicidad en prensa. Uh -huh. Ah, ok. Así que eso también, cuando tengamos algo de arte, un par de... de yo ya les estoy mandando lo, lo, que, lo que vamos teniendo. La propuesta visual yo ya se las mandé, todas separadas. Pero a medida que van, van apareciendo cosas, yo se las voy mandando. Claro, claro. Pequeñas pantallas de encima, bueno, pequeños yo, videitos de godón. Claro. Yo lo que, de, lo que voy a hacer cuando ya tengamos más cosas es armar. Los banners para los markets, el, el, el, todo eso se los. porque eso que lo voy a armar yo y si, porque la propuesta está que se los entregamos, todo lo que son los sí. assets para para los markets, así que eso se los voy a entregar. Ok. Y entonces, eso que están buscando ellos publicidad es que van a tener su publicidad personalizada, como habían dicho, ¿no es, es el Google AdSense al final entonces? Y están evaluando. Lo que le ah, dijimos okay. fue que vayan. Vayan a Google AdSense y que o sea si no, idea. consigan claro. gente que la ponga, claro. la, la metemos en la base de datos y que llame, que llame esa publicidad en ese momento. Claro, claro, te digo porque son dos cosas totalmente distintas da eh, igual. para programar. Yo lo Pero bueno, eso es algo que también, Néstor, anótatelo para mañana correrlos con eso porque ya necesitamos vino, sí. saberlo para... Para, hacer, para programar también. Claro, sí, sí. No, no urge, pero digo, quizá último momento ya armar la cuenta y todo eso sí urgiría. Si sí. estamos cerca claro. de diciembre, ahí ya este digo. No, no, no, es un quilombo. Es un quilombo. Cuanto antes nos salimos temas, mejor. Dale.